Ok, y los voy a dejar Con el único El inigualable El cabrón que va a cortar El crossfader como un puto samurai Manejando el vinil como si fuera un clítoris de 20 centímetros El único Más plata Ruido que Gracias. Yeah, let's like A ver,